Señores, compadre y asistente del senador Amilcar Romero, con varias bolsas llenas de dinero. Nuestro amigo que estuvo aquí hace varios días, Jonathan Suárez, anda un video donde él se ve contando dinero. En Santo Domingo, no te atreves, no te atrevas a ser contrario del PLD nunca. <risa> fueron las palabras que dicen Jonathan Suárez mientras, eh, mientras revisa una cantidad de dinero. Según información, Suárez es compadre del senador peredeísta por la provincia de Duarte, Amilcar Romero, y es asistente de Emily Pérez, quien es una de las asistentes del senador. Suárez también se desempeña como asistente del senador y mano derecha en temas políticos. Mírenlo ahí, señora. Va a poner el audio, por favor. Nunca. No te atrevas a hacer contrario al PLD de nunca. No te atrevas a hacer el contrario al PLD de nunca. No te Señores, miren cómo Jonathan Suárez eh, graba una, una gran cantidad de dinero y dice, no te atrevas ser contrario del PLD nunca. Eso quiere decir que en el poder está el dinero. Mirenlo, hay un joven que para mí es mi amigo. Estuvo por aquí hace, uno, hace varios días. Y era un joven que estaba... Eh, eh, es un joven, porque no se ha muerto era Es un joven que hablaba mucho en contra de la marcha, de, de la protesta. Y ahí vemos por qué se hablaba mal en las redes sociales por la protesta. Jonathan Suárez... Eh, se dio a conocer hace varios días por que no estaba de acuerdo con las luchas, con las protestas que estaban haciendo. Y miren el resultado de eso. Es una situación delicada porque está a nivel nacional, en todos los portales, todos los programas. Están hablando de Jonathan Suárez, un joven ejemplar para mí. No sé qué tiene él que decirle al pueblo, a la juventud que lo seguía o lo sigue, porque lamentablemente está, feo, está fea la situación. No se sabe de qué es el dinero, de qué es el dinero, Gallera. Señores, es difícil, pero esperemos en Dios que se resuelva, porque Jonathan Suárez es un, un muchacho bien, vino aquí compartió con nosotros, pero el video lo compromete mucho al decir que no se puede, no se puede estar en contra del PLD, porque será flaco. ¿Eh? Vamos, vamos a va una llamada, 809-725-0505. ¿Por qué cree usted que no se puede estar en contra del PLD? Según Jonathan Suárez, el joven del video, usted puede hacer su opinión al 809-725-0505. Si es que en el poder que este dinero llega. Yo creo que deben, que deben, si ese dinero era de él, no es de él. Creo que es tiempo de que hablen, que den una respuesta, ¿verdad? Para que eso no, no quede a, a, a sinónimo de la gente. Que la gente puede comentar, puede decir lo que no es. Eso así. Y seguimos en otra parte. <música>